En primer lugar, agradecer al Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga y a la Academia Malagueña de la Ciencia, pues la oportunidad que ha dado a Endesa para poder participar en esta jornada, ¿no? de celebración de nada más y nada menos que el centenario de la presa de Guadalhorce. Es un momento que casi da un poco de vértigo, ¿no? pensar que hace justo 100 años, pues aquí estaba el rey Alfonso XIII, con, con, quien fue luego después el conde de Guadalhorce y todas las autoridades, para poder… Eh, inaugurar con la última en piedra el, el, el, el embalse de Conde de Guadalhorce. Eh, autoridades familia del Conde de Guadalhorce, eh, todos ustedes pues muchas gracias por su asistencia bien mi intervención es eh, eh, hablar sobre la situación de la industria malagueña respecto de la hidroelectricidad en los albores del siglo XX y bueno trataré de ...de hacer un recorrido histórico a través de las principales empresas... ...que empezaron el desarrollo de la industria hidroeléctrica... Eh, ...en los albores del siglo XX... ...y lo ilustraré con centrales que actualmente en Endesa tenemos en activo... ...incluso de aquella época, centenaria ya también... ...de tal manera que hagamos un recorrido muy rápido en el tiempo... ...con el tiempo que nos, que nos queda, como, como nos dice... ...pero bueno, espero que, que, que me acompañe... Eh, se duermen, pues se lo pierden. ¿no? <risa> eh, quiero empezar, eh, bueno, hablando de la bibliografía que he utilizado para la preparación de esta ponencia, que es el libro de la compañía sevillana de electricidad, 100 años de historia, de Julio Arcaio y de varios autores más. Eh, otra publicación, La electricidad en Málaga, la segunda parte de Francisca Larcón de Porras y en general el eh, fondo documental de la Fundación Bien, eh, voy a hacer un mapa de la zona donde tenemos en Málaga centrales, que básicamente digo coincide casi exactamente con lo que había a principios de siglo. Simplemente indicar que eh, todas las centrales se, se, se explotan bajo la marca de Energy Power, que es la marca de, de energías renovables que tiene Endesa, simplemente porque lo conozca también usted y eh, empezando por la zona de, de la cuenca del Guadiano, tenemos aquí las centrales de Cochado y Buitrera, que tenemos son centrales ya centenarias. Tenemos la central de Ronda, en la, en la cuenca del río Guadalobín. Tenemos San Pascual y San Augusto, en la cuenca del río Grande. La, lo que nos trae objeto de esta reunión, que es la, la cuenca del río Turo y Guadalorce, centrales de, de Gobanta en Nuevo Chorro, eh, Tajo de la Encantada y Paredones. Tenemos en la central de innaja en, en, en, en el cauce del río Genil, que está a caballo entre, entre Córdoba y Málaga, pero bueno, la central en sí está en Cueva de San Marcos, que es provincia de Málaga, y por eso he querido traerlo aquí a, a colación, y la central de Chilla, que está en, la, en el municipio de Nerja, en la cuenca del río Chilla. ¿no? Vamos a ver un poco cómo se relaciona esto que tenemos en la actualidad con lo que había o cómo se empezó desde el. Simplemente indicar que todas estas 11 centrales eh, tienen una potencia global de 481,5 megavatios de potencia, que se genera en torno a 430.000 megavatios ahora al año, lo que es el equivalente de un 122.000, el consumo de 122.000 hogares. Que se hagan ustedes una, una referencia. Bueno, pues empezamos a hablar de la compañía TGF de que en 1905 empresario de Málaga, Augusto Teyesperman y crea la empresa que lleva su nombre, donde obtiene concesiones para explotar eh, la, la cuenca del río Grande. ¿no? Eh, fundamentalmente para abastecimiento en la zona de occidental de Málaga, Mijas, Benjirola, incluso llegó a Marbella también eh, suministrando energía eléctrica y hacia el interior pues llegó hasta las localidades de eh, Alozaines, Monda, incluso eh, a el Grande, Coim, Cártama, Álvaro eh, Esta compañía bueno, pues empezó a, a expandirse y eh, de tal manera que incluso Hidroeléctrica del Chorro llegó a comprarle eh, electricidad a, a la compañía de Yefell. compañía sevillana de electricidad también llegó a comprarle eh, energía a la de Yefell y se estaba expandiendo esta compañía hasta tal punto que compañía sevillana de electricidad cuando se introdujo en Málaga... Eh, llegó a un acuerdo con Tallefer en 1932 para que Compañía eh, eh, Sevillana le compraba el excedente de producción que tenía Tallefer a cambio de que Tallefer no se expandiera hacia el campo de Gibraltar que era también un sitio estratégico para Sevilla y esta compañía estuvo eh, en activo hasta que en 1963 llegó a un acuerdo de venta a, por mitades iguales a Hidroeléctrica del Chorro y a Compañía Sevillana del Chorro. Y hasta ahí, digamos, la compañía de DGP pues, tuvo su recorrido en gran pues, parte del siglo XX. Eh, por poner un esquema del Río Grande, hay aquí unas eh, centrales eh, que se llamaron las mellizas, donde tenemos aquí San Eugenio de 1927, San Augusto de 1932 y San Pascual de 1947. Eh, están encascadas, todas eh, turbinas 1500 litros por segundo. Y dos de ellas están en activo, que la vamos a pasar a ver ahora mismo. Está la central de San Augusto de 1932, pues es la, la fachada y la, la sala de máquinas. Eh, turbina un caudal de 1,5 metro, metros cúbicos por segundo. Tiene un salto de 149,90. Voy a acercar un poco porque no, no sé la cifra de memoria, que verla un poco mejor. Eh, tiene tres turbinas Pelton con una potencia global de 2. Para mil familias eh, de, de producción, una central pequeñita, pero que está en Tenemos San Pascual, que esta es, es de 1900, eh, ya posterior a 1949, una central miente, tiene eh, dos máquinas pequeñitas de 0,5 megavatios cada máquina, en total un megavatios de producción, turbina sí, sí, eh, 1500 eh, ciclos por segundo, con un salto de 78 metros. Y hace una producción también menor de aproximadamente 2.000 megavatios hora. ¿Vale? Bueno, aquí sí. vemos el acto de delegación de la central de San Pascual en el Río Grande. De Bien, pasamos otra vez atrás, lo vamos en paralelo sí. a otra empresa que es la que nos trae y que es el compañero Eléctrica de del Chorro. Que yo ver, para corregir a Juan y muchísimo verlo, eh, y los fundadores básicamente fueron pues, pues Rafael Benjumea, Jorge Loli, también contribuyó sí. a, la, a la fundación Francisco Silvera, que era también un amigo de la familia. Eh, bueno, pues en, en 1902 Jorge Loli contiene la concesión para el aprovechamiento de los ríos Turón y Guadalhorce, eh, la central del Chorro eh, se construyó en 1906, con una foto también también nos ha presentado, para tener una altura de salto de 100 metros y un caudal de 10 metros cúbicos por segundo. Se construyó el canal, se construyó el canal. esfuerzo, eh, pues se llevó a, a superar esa, esa situación y muy bien explicado también, eh, la ley de 1911 la ley que ACER eh, pues, y ayudaba a las la, la, la, la, la entidades que se constituían como sindicato agrícola a poder hacer obras hidráulicas y, no quiero entender porque ya se ha explicado también en el se llegaba a base del sur, base que fundamentalmente lo que hacía era regular el río Guadalhorce y tratar no solamente de evitar inundaciones, sino también pues, un aprovechamiento más racional del agua, porque bueno, pues, cada avenida podía almacenarla y podía repartir esa producción ya a lo largo del año, de tal manera que eh, sean más favorable pues, para todos. ¿no? y adicionalmente pues, la posibilidad de, eh, una vez que había tenido ese, ese acuerdo, el acuerdo también de cómo iba a, a suministrar el agua a los regantes. que El acuerdo era que la mitad del agua que había en el mes de junio en el pantano tenía que ceder la parte igual durante los meses de, de estío a los regantes, lógicamente, la también. Bien, ¿no? nuevas inversiones donde pues eh, la construcción del embalse de Gaitanejo agua abajo del embalse de, del del Chorro con pues, una presa de 20 metros de o sea, bóveda y la central de Gaitanejo también diseñada por Rafael Bencomo que veremos también que también tiene una particularidad muy importante ya es que la central está fundida dentro de la presa que también fue una novedad de tal manera que el techo de la central era el mesal una novedad muy importante. en el Para unir el eh, santo del chorro con eh, el de y poder hacer trasiego de personas, materiales y un buen mantenimiento, Rafael de también diseñó un camino bastante complicado para llevarlo a través del desfiladero, que es el camino del de, camino. En eh, la central de... sí. eh, también se decidió hacer una central del pie de empresa del chorro, que es el la actual central de esta época, que lo vamos a presentar ahora, que está todavía en la central. Y también eh, eh, incorporar un, cuatro, un cuarto grupo a la central de Chorro para llegar a tener una potencia aproximadamente de 10.000 caballos. Se adquirió la, la distribuidora alemana, creando la eléctrica malagueña en un documento, y también en 1923 en la vía de Málaga, Aquí se ven dos grupos, parece dos grupos, pero no, aquí lo que se hizo fue considerar un grupo de 3,3 megavatios y una turbina. Aquí hay una central reversible, que sería turbinar cuando pues, el agua va de, de, del embalse del conde de Guadalorce a la zona de, de Río Guadalorce, que es el embalse de Gaicanejo, que el embalse de Gaicanejo, agua abajo, y bombear del embalse de Gaicanejo al embalse del conde de Guadalorce. Esta la, la parte de bomba ya no se usa, ya no se usa porque el río ya está regulado por, lo, por el pase de cuadroso Y bueno, esta central, como digo, tiene una turbina tipo Francis de 3,3 MW y le ha dado una producción anual media del último año de 2.500 MW. Esta sería una foto de, eh, está completamente en 1956, y aquí vemos que la máquina del de, de, de, de, de canal de la margen derecha del río Guadalorte, y en el trasvase que hay de la margen derecha a la margen izquierda que hay una diferencia de total, eh, se aprovecha eh, la dominación de la central de paredones de 1945, es una central fluyente este también con dos grupos francis. Eh, mil familias, 1.200 familias aproximadamente. No van son... no, a el día a de día de, de la central de Paredón en el 47. Bien, eh, ha sido una tónica general de la compañía hidroeléctrica la falta eh, de eh, producción para dar suministro a toda la demanda que iba creciendo de una manera importante. Eso también lo sufrió. años de sequía, en los años 40 había una sequía muy importante, de tal manera que incluso eh, el Estado en los años 40, principio de los años 40 tuvo que tener un barco a Málaga para suministrar energía a Málaga porque las compañías en los años de sequía no podían abastecer las necesidades que había en, en Málaga. ¿no? Entonces eso obligó a, a la industria del chorro a buscar nuevos emplazamientos donde eh, buscar eso, eso, esas funciones y eh, las tienen, Está ya en la zona del Ferri, el Chorro se, se, se expandió hacia la zona del Ferri, un salto que se llama Mar en Córdoba, que ahí hay una central que aún está en activo, aún tenemos el activo que es la central de Cordovilla y eh, suministraba a la comarca antequera. En el 53 eh, se produce el anuncio de la central de Inglaterra. Con ello, Compañía de del Chorro, que estaba dudando entre eh, invertir en carbón eh, por la necesidad que tenía de suministro, ...con la central de inlace, que era una central muy importante, consideraba que ya tenía, podía tener satisfecha sus eh, necesidades de demanda, porque siempre iba en una situación de déficit. Entonces concurren a, a este asalto, concurren juntos, eh, eh, hidroeléctrica de chorro y se viene... electricidad. Pero a pesar de que el anuncio fue en el año 53, hubo un retraso desde el punto de vista administrativo para eh, construir esta central. Y no fue hasta principios de los años eh, 60 cuando se eh, normal, normalizó de alguna manera. hora de producción media al año, que comparado con las centrales que hemos estado viendo más pequeñitas, de 3.000 megavatios hora al año, 4.000 megavatios hora al año y tal, pues ya es una central muy importante, de hecho el envase de Ignaja, es el envase de 1.000 euros cúbicos aproximadamente que tiene capacidad, que es el envase más grande que... y vio que necesitaba también tecnología hidráulica y miró hacia la provincia de Málaga concretamente hacia la empresa perdón hacia la empresa eh, de Guadiaro, que fue una empresa también fundada por el hermano de Rafael de o Salvador de Tumea, ¿no? que eh, creó esta empresa en 1904 que tenía concesión para aprovechamiento del río Guadiaro. entonces sobre este de funcionamiento, lo vamos a ver ahora, con 4.000 caballos, en su, en su momento, que eh, suministraba al área de Villamarín, el de la frontera, Lutrera y Doberman. Pero la eh, compañía de de electricidad ya vio que necesitaba más, necesitaba más energía y llegó también a acuerdo con la compañía hidroeléctrica de Guadiano para comprar la mayor parte. Eh, se ya tenía muchos problemas cuando empezó la guerra Mundial porque como su base de producción era el carbón, estaba muy escaso por los problemas que había lógicamente de la lucienda en Europa y era caro y poco, por lo cual vio que necesitaba la tecnología hidráulica para eh, satisfacer su necesidades de suministro y en 1916 adquiere las acciones de, de hidroeléctrica de Guadiana. entonces una vez que adquiere ya las acciones potencia la central de, de Corchado mejora el túnel de derivación de, de y también construye la central de Buitrera, eh, que también la tenemos en el antiguo que lo no vamos a ver ahora. Pero yendo más allá, quería ir allá por la zona, eh, bueno, perdón, comentar un, un dato importante es que cuando eh, llega un acuerdo con la compañía hidroeléctrica eh, de Guadiaro eh, llega al acuerdo siguiente. Te acerca a la a cerita, ¿Vale? Entonces cuando, cuando Que hoy en día, si vamos a tener a ver Francis y la, el más pequeño es una turbina Pelton. Eh, explota un tobacco de 12 metros cúbicos por segundo y un salto de 135 metros produce 27.500 megavatios de ah. hora de media al año actualmente. Cuando digo, no digo media, quiero decir de los últimos 10 años. Y como curiosidad, la untella que tiene en el techo de Teja de color verde, porque en la guerra civil, en aras de, de recabocrar la, la central ante los ataques antiaéreos, de cambiaron las tejas, y le una tejas verdes para que se transformara en el entorno ¿no? la de la central, vemos pues, que pues, está, pues, son fotos antiguas y que pues, la central pues, sigue, sigue el funcionamiento y el cerebro el centenario, Entonces, son actividades que se hacían esto me parece que era una semana santa, que la procesión pasaba por delante de la, de la central Lo importante que tenía la central tenemos, bueno, nos pase de obra la nuestra la... Ya, de, de mostrar... Ciudad. esta central está en el colmenar de la estación de Gaucín y como había que proteger en la guerra civil tanto la central como eh, la estación de ferrocarril pues eh, eh, se construyeron aquí dos nidos de ametralladora y uno de estos está todavía allí que se puede ver y la central de Ronda, es una central pequeñita ya de la de 1955, tiene dos turbinas perto Mira un total de poco 75 metros cúbicos por segundo y un salto de 120 metros. De una producción pequeña de Que igual que el resto de empresas tenían dificultades para eh, el abastecimiento de sus necesidades, era un continuo en los años 40-50 fue un continuo comprar empresas, comprar pues, también distribuidora productora y también se fijó en el Genil y compró eh, la empresa en un de Genil, donde hay un aprovechamiento de Bado que es central, que también está en activo. Que también en el río Feliz. Bien, en ese fase de compra Sevillana compró en 1951 la compañía Genshebor, que es una compañía también muy importante de aquella época que eh, operaba básicamente en el río Guadalquivir muy, muy importante eh, como digo se adquirió el taller Fer la parte igual la compañía hidroeléctrica del Chor, y en el 67 fue pues, se fusiona eh, la compañía se veía la diversidad con Compró también eh, Perdón, que se me ha pasado Sí, compró también la eléctrica de Vélez Que tiene una central Que es la central de Chilla Que es la que nos falta por ver que Está en el río Chilla Una ruta también muy típica del senderismo La central pequeña de 1932 Con una turbina Perto De, de, de 0,7 MW Y hace una producción De eh, aproximadamente 2000 megavatios hora al año Bien. se hacen para que los animales que se caen en el canal, cabras con fundamentalmente, puedan salir y no sufran ahogamiento en el canal. Ese tipo de, de actuaciones puede ser. Bien. Bien, llegado a este punto en 1967, la demanda ya de energía eléctrica era muy grande, el Ministerio de la Vivienda eh, desarrolló muchas casas, eh, estaba el boom el, el turismo en aquella época, la, el potencial hidroeléctrico había caído ya muchísimo, porque ya después de ya tantísimo, años ¿no? de, de construcción de centrales pues ya había poco emplazamiento también que Bibi eh, apostó por hacer centrales técnicas grandes en aquella época para abastecimiento a las a la grandes demandas que, que empezaban a desarrollarse pero no obstante en esa situación en los años 70 se desarrolló el proyecto del Tajo de la Encantada eh, por un lado y al principio del año 80 también el proyecto del Chorro, del nuevo Chorro que consistió en la unión de de, de Chorro y de Gaitanejo en una sola concesión para la construcción de la central de Los chorro. Entonces, eh, vemos que está la central de La Encantada, es la central más grande que tiene en el sur de España. Eh. Eh, perdón. La central es aquí. Eh, actúan como almacenador, almacenamiento de energía. Entonces, como ahora está ahí muchas mucha renovables que están entrando en el sistema, el sistema eléctrico español necesita de almacenamiento de energía y las centrales de bombeo lo que hacen es precisamente almacenar, porque lógicamente cuando, cuando la energía solar hace sol o, o, o hace viento, pues, pues esa energía que puede ser de sobra es bueno que se guarde. Y eso se requiere hoy en día en el sistema de control. Y bueno, vamos ya a la central de chorro, que es una central que se puso en servicio en el 81. Tuvieron un radar de 13 metros cúbicos por segundo, con un salto de 113 metros, y tiene solamente un grupo de turbina Franci da aproximadamente unos 19.000 megavatios. Y yo con esto termino mi intervención. Muchas gracias por su atención.